Pasar al contenido del día de hoy. En el día de hoy se estuvo llevando a cabo una importante rueda de prensa desde el Partido Revolucionario Moderno, donde se dieron a conocer todos los detalles de la convención que se estará realizando el próximo domingo. Precisamente la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno convocó precisamente a los delegados de la vigésima primera convención nacional Ordinaria, José Rafael Abinadel, ...en el que se escogerán las nuevas autoridades de esa organización... ...el próximo domingo precisamente... ...en las actividades tienen como agenda... mire, la elección de la plancha a la presidencia... ...y la secretaría general de esa organización... ...también la escogencia del secretario de organización de esa institución. Vamos a escuchar las palabras precisamente del actual secretario de organización, el ingeniero de línea Ascensión, que estuvo dando a conocer los detalles en el día de hoy. Vamos a escucharla, por favor, ahí. El motivo de este encuentro con ustedes es para comunicarle de manera formal o reiterar la comunicación o el llamado a los delegados del Partido Revolucionario Moderno a que se den cita el próximo domingo 15 de lo corriente en el pabellón de voleibol del Palacio de los Deportes para participar en horario comprendido entre 9 de la mañana a 4 de la tarde para escoger a el presidente o pre presidente del partido con los vicepresidentes que resultarán escogidos de la plancha ganadora. Este evento se hace de conformidad a la ley 33-18, que también es mandatorio que se haga cada cuatro años conforme al estatuto del partido. Señores, escucharon ustedes la presentación. Mire, precisamente les reitero, esto será el próximo domingo en lo que es el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de aquí de este Distrito Nacional a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Miren, yo quiero resaltar algo ahí de manera muy breve y precisa. Creo que este proceso que está anunciando el PRM es un proceso que, como ya yo he venido diciendo desde días atrás y pasados programas, Debe dar muestra de la fortaleza y de la madurez que está mostrando este partido, porque el PRM, como ha estado dando muestra, debe de enfocarse en estos momentos para gobernar. Llevar a cabo procesos que sean lo más simples posible, de manera tal de poder continuar el ritmo de gobernanza que está llevando a cabo este partido en la persona del presidente Luis Abinader. Esperemos nosotros, como de costumbre, que este proceso siga dando muestra de la madurez y la capacidad política que ha demostrado este partido. Reitero, el PRM ha entendido que en estos momentos su papel es gobernar más que todo. Este anuncio ya está hecho para todos los delegados que se den cita este domingo a partir de las 9 de la mañana en el pabellón de bolívar del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.